Me caí ah, No me caí Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo <ríe> Todavía Ah no, todavía falta, ¿verdad? Perfecto Este, aquí tengo el cañón, pero creo que es del otro lado, ¿verdad Chushin? A ver ¿O del medio, güey? ¿El de medio? Órale Cualquiera de los tres Va, voy en medio Nada más déjame eliminar a esos enemigos Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy Ah, ya, perfecto Voy, eh Ay güey. Pensé que moriría. Voy. Todo lo que pude agarrar. Nueve. Diez. Perfecto. Ya. Sí. Listo. No, oh, ¿por mami. qué, Sushi? Me matan. Es papura, no mames. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Ah. ¡No! Dice. Perra, madre. ¡Ah! ¿Cómo es que te mataron Shishin? Pues es que de, de, de atrás me estaban dando en la espalda Ajá Y valió madre ahí Hijo de su madre Puta madre ¡Chinga tu madre! ¿Cuánto tiempo tienes para reinicio? Ah ya, perfecto Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ya estaba preocupado porque ya me estaban dando en la madre ¡Oye! ¡Bien poquito! Nos faltaba chisin. <ríe> Bien poquito No mames oh, Hijo de su perra madre Hijo de perra Hijo de perra Muérete ¡Madre! ¡Ah! Ya. Yeah. Freaking shushin dice. <risa> qué, no qué mala onda, qué mala onda. Y la neta, no has podido sacarla porque yo me he muerto. <risa> Dos veces güey, ya ya lo hubiéramos acabado Ya lo hubiéramos acabado Traigo el pinche de Las amamadas estas Perfecto, nada más déjame acabar con los Este... Ah, su perra madre Me dio un buen putazo Nada más déjame, déjame, acabamos con los pinches drones Y sin pedos Ay, es puto drone Desde me he olvidado Mucho me anda dando en la madre bien culero ¡Ah! ¡Su madre! ¡Ya! Me, me ya llamar, ¡Listo! Llamar, ¡Envenenado! Ya, ¡Qué claro. bonito! ¡Qué bonito dañe por enveneno! Y ese güey también, ya nada más lo envenenamos ¡Chingón! Se muere el culero No se puede, ya no puede, ya no puede el culero. Órale un engrama. ¡Ay! ¡Un engrama naranja! ¡Un engrama! ¡Ah no! ¡Ah! Te vas a morir. ¡Un engrama amarillo! Vi un engrama amarillo y la agarré y pues de todos modos es un arma que ya tengo. Una cosa que ya tengo de todos modos. Así que pues vale más Pero qué bonito, vi un engrama amarillo ahí y lo agarré. ¡Ah! Ah. Checa, checa Shushin porque. Sí. Ajá recompensó dice, no mames tú, güey ya llevan un putero ahí ya dale algo para que sigan en el equipo No ah. encuentro el tipo ese Ah, ya ya lo encontré aquí ya está ya, ya, ya, ya, ya está envenenado está envenenado, está Qué bonito, se ha envenenado. Muérete. Muérete. Listo. Ya se ha muerto. Perfecto, voy. ¿Ya? Voy, voy, voy, voy, voy, voy por no, los engramas. Deja limpio, deja limpio, voy, deja por los engramas voy por los engramas, voy por los engramas, voy por los engramas. Aquí tengo ya esta madre. Voy por los engramas, espérate, ya. Listo, ya. Ah, lo mataste. Ahí? Sí, yo lo maté. Ah, va, va, va, va. Cuatro, tres, ah, va, va, va. dos. Listo, ya fue. Madre. ¿Ah? ¡Ah! Se no, no te mueres, Chusin. Me no estoy muriendo. Ya, es el último. la última. ¡La última! ¡La ah. última! Ya es la última, Chusin, ya el última, Chusin. ya, ya, ya. Es el último, empujón. ¿Necesitas ayuda? Ah, voy para el otro lado. Voy okay. cabrón. Voy para el otro lado, voy para el otro lado, voy para el otro lado. Ah, qué bonita arma. La amo, adoro mucho. La quiero. Ahí está ya el pinche. De este es la mejor de la vida. Madre, ¿eh? Perfecto. Voy a activarlo acá. Bye Ah, pero creo que no ¡Listo! Listo, listo, listo, listo, listo, listo son diez, diez, diez, diez, diez, diez Perfecto, ya Ya? Todavía no Ah, qué bonito ¡Ah! Nivel de ese ¡Perfecto! Ya lo tengo Voy a activarlo ¡Ay, uy! Hijo de tu para madre Voy a activarlo, voy a activarlo, voy a activarlo, voy a activarlo Me dices cuando ya, ¿eh? Aquí, sí, sí, ¿Ya? Sí. ¿Listo? Ahí va Dale, dale, dale, dale, dale vale, vale. Ahí va 5, 4 3, 2, 1 nueve diez perfecto no ya no ya, no? ya. Ya, yeah. ya. Yeah. Ya se murió, pues. Ya se murió. Ah. <sighs>